Él me ha dado una vaina y después yo la voy y ya tengo y ahora no que me quitar a mi café. Pero se dice que ustedes mandaron a comprar una droga y él se quedó con la droga, ¿no? Claro, sí. ¿Y por eso le quemaron la casa? Sí, él la quemó él. ¿Quién es él? Eddie. Eddie. ¿Y cuántos eran ustedes? Nosotros tres. ¿Ustedes tres? Él era el Chachi y el Mateo. Pero hicieron ustedes entonces. ¿usted estaba, ¿Usted estaba en esa casa cuando mandaron a comprar droga? No, él eh, eh, dio la puerta y la quemó la, como el cochón. ¿Se sí, ¿vale? mandó el cochón? ¿Ustedes sabían que no había gente ahí? No, porque hay tipos de ahí. ¿Quién vive ahí? Eh, mi padre, el padre, San de la Valle. ¿Y qué poco droga vive en esa casa? Quiero desmentir lo que este joven ha declarado en este momento. Porque yo fui al barrio esta mañana y lo que me dicen es que cuando esa casa se la encendieron, mi hijo y su esposa estaban durmiendo. El que me dicen que supuestamente les encendió, tú sabes que el que hace una cosa, siempre quiere limpiarse. Nunca es, sino que quiere acusar a los demás. Por eso está acusando a mi hijo y su esposa. ¿Cuál es el nombre de su hijo? Eddie Liriano. Eddie consume eh, sustancias No, ellos sepan no. Pero dicen que él no a buscar claro. droga con el muchacho y que, que él no la trae, por eso fue... Por él es responsable de su droga, porque si él la compra es porque la consume. No, un, nadie compra una cosa que lo manden, es porque está acostumbrado a hacerlo. Estábamos compartiendo, tomando alcohol y eso, y ellos me mandaron a comprar una droga. Y yo fui a comprar. ¿Una qué? Una droga. Federico, yo fui a comprar digamos de nosotros, entonces cuando yo regresé, le pues entregué eso, fui al a comprar. El, ¿sí? entonces, cuando volví de Coimado, ya ellos se lo habían metido. Entonces, me mandaba a comprar de nuevo y yo no regresé. ¿Entiendes? Yo me no fui con el dinero. Por eso fue que ellos se dio la ¿Y por qué te fuiste como el dinero? Porque la primera vez de lo que yo compré, ellos se la metieron y no me dieron a mí donde yo puse mi dinero. ¿Entiendes? Pero cuando ellos me dan los 500 pesos, que yo me, me voy con ellos, que a la hora que yo que yo no llego, ellos encendían la casa, porque yo me fui a las 10 y media a comprar la última vez y cuando regresé, cuando no regresé, a las 11 y media fue que ellos prendían la casa. ¿Y dónde fuiste tú entonces? ¿A dónde fuiste? ¿A donde mi mamá? La casa es tuya, es tu propiedad. ¿De quién es la casa? ¿De qué madre? Ajá. De mi madre también. ¿Quiénes fueron las personas que la quemaron? ¿No ¿Sabes los nombres aparte de él? Con lo bueno, que yo estaba compartiendo El chulo que está ahí Eddie, este, entre ellos que son tacos Él me una dado una baile Yo la vuelta, y ya tengo Y ahora me quiere necesitar mi capitán Pero se dice que, que ustedes mandaron a comprar una droga Y se, se quedó con la droga, ¿no? ¿Y por eso, se, por eso le quemaron la casa? Él la quemó él ¿Quién es él? Eddie, Eddie. ¿Y sí. cuántos eran ustedes? Me sí. tres. ¿Tres tres. tres? No, el en muchacho y el en muchacho. De... ¿Por qué hicieron todo entonces? ¿Usted estaba, ¿Usted estaba en esa casa cuando mandaron a comprar la droga? No, él eh, eh, dio la puerta y la quemó, la, con ¿Sí, el cochón. ¿Se mandaron el cochón? ¿Ustedes sabían que no había gente ahí? No, porque hay tipo que vivía ahí. ¿Quién vivía ahí? El eh, muchacho estaba en Chati, para la barra. ¿Y tú puedes comprar la droga y vives en esa casa?